¡Buenos días y un saludo a todos ustedes! Bien, eh, hoy voy a responder a algunos de los comunicados, cuestiones que ustedes me han planteado durante las últimas semanas. Lo que pasa es que hay tres comunicados, que se refieren eh, los tres al conductismo, que he querido dedicarle un tiempo extra. Hoy prácticamente solamente voy a poder hablar de ellos. Y ya les digo que lo antes posible voy a responder a todo el resto. Eh, incluido uno que me dice, una señora llamada Aurora, que le conteste, eh, no vía no vídeo, sino vía personal. Lo haré también esta misma semana. Bien, eh, voy a leer estos tres comunicados de estas tres personas que, que se refieren al tema del conductismo. Uno es bastante largo, lo tengo que leer porque si no, no tiene sentido lo que voy a decir después y para que ustedes los escuchen. El primero es de Juan Manuel Mojardín, eh, me dice, yo vivo yo vivio, vivo, vivo en México, no, perdón, en Mexicali, no sé si en Mexicali o Mexicali, México y en mi universidad no hay materias de psicoanálisis. Hasta he escuchado que es obsoleto saber, a, quisiera saber a qué se debe. Y a mí me interesa este tipo de psicoterapia. Eh, luego me dice que ha visto nuevas aportaciones a la psicoterapia psicoanalítica. Me dice muy buen vídeo y he explicado muy bien. Hay un libro que se llama La estructura de la revolución científica de Thomas Samuel Kuhn. Samuel Cun. Justamente de este señor Samuel Kuhn voy a hablar un poco ahora después. Este es el primer comunicado, como digo, de Juan Manuel Mojardín. El segundo me lo envía eh, J.E. Guerrac. Eh, me habla es sobre el conductismo y me dice, Saludos Juan, estuve viendo su vídeo y me parece que no tiene claras, claras algunas cosas del conductismo, por eso quiero con Partirle un vídeo que aunque es muy breve respecto del amplio mundo del conductismo sí es una buena aproximación hacia él Bueno, quiero, decir, eh, quiero decirte que he visto este vídeo También quiero recomendarle un autor que trabaja la sociología de la ciencia Que permite comprender mejor cómo funciona la ciencia y que creo le puede interesar El autor se llama Bruno Latour Y el libro que le quiero recomendar es La vida en el laboratorio Considero que es un inicio para conocer más este autor. Hasta pronto y éxitos. Bueno, este autor, Bruno Latour, yo no lo conozco. Eh, prometo intentar ver este libro que me recomienda este, eh, creo que será señor, este señor o señora, no sé muy bien si es señor o señora. Bien, el tercer comunicado es el que digo que es largo. El me lo, lo envía oh, mmm, un señor que se llama Klaus Ziegler, no sé si se debe pronunciar así, pero bueno, eh, me dice, eh, y me dice lo siguiente, la obsesión por cuantificar lo, lo incuantificable, por comparar lo incomparable, propia de esa programación anodina, y superficial de canales, como historial, channel o discovery, parece haberse extendido hasta el ámbito académico. Y luego, esto es como la introducción luego me dice. Es el mismo, es el mismo espíritu de los diez más expertos en informática de la Universidad de Indiana, de Indiana desarrollaron una nueva herramienta de medición, aquí pone un nombre rarísimo, escolarometer, Capaz de discriminar entre las grandes luminarias a los pensadores más influyentes, sumando científicos y humanistas por igual. En primer lugar, correspondió a Sigmund Freud, el más extremo, según la fórmula, la fórmula seguido de un po poscurantista, que Derrida, perdón Derrida. El tercer escaño quedó reservado para un experto en dietas y el cuarto para un gran sociólogo, Jean Piaget. Bueno, como bien habla de una especie de, de, de, de encuesta que se ha hecho para saber cuáles son las, famosas, las personas digamos, más influyentes o más famosas. Bajo, la nueva, bajo la, nueva, la nueva métrica, Eistei no figura ni siquiera en el décimo lugar de esa clasificación, Tampoco aparecen los padres de la mecánica cuántica, ni Watson, ni Crick, ni ninguno de los iconos de las ciencias del siglo XX. Entre los elegidos no brillan los artífices de los antibióticos, ni los pioneros de las vacunas, ni los padres de la genética moderna. El transistor, los circuitos integrados, el computador, el internet, el láser, la resonancia magnética, los polímeros, los plásticos, los fármacos sintéticos... Todo aquello que caracteriza la ciencia y la tecnología de los últimos dos siglos palidece al lado del complejo de Edipo de la teoría de los sueños y luce bien lánguido al comparárselo con las propuestas filosóficas del vocero del desconstruccionismo. Se refiere, del desconstruccionismo. Se refiere a Derrida. No hay duda, el padre del psicoanálisis podría ser el autor más citado de la historia reciente. Otro asunto es que ello contribuye, constituye prueba indirecta de la trascendencia de sus contribuciones o del valor de sus ideas. Con criterios similares, el éxito comercial serviría como medida de la calidad intelectual de un autor. Si así fuera, eh, Chopra y Coelho tendrían que figurar entre los grandes intelectuales contemporáneos. Ustedes saben que Coelho es este señor, a Chopra lo conozco muy poco, este señor de libros de, de autoayuda, digamos. Calificar a Freud de científico es para comenzar un absurdo. El complejo de Edipo, piedra angular del psicoanálisis freudiano, es una fantasía sin realidad empírica alguna, al igual que la envidia del pene o el complejo de Electra. Bueno, Freud, eh, el complejo de Electra es una cosa que no tiene mucho que ver eh, con esa palabra, con el psicoanálisis. Ni la interpretación de los sueños, ni la... Ni la libre asociación tiene la menor validez científica. Tampoco posee sustrato, sustrato empírico la idea de que el inconsciente sea un reservorio de experiencias infantiles traumáticas, reprimidas o sublimadas que influyen, fluyan, que influyan de manera constante en nuestra conducta. Ni la depresión ni la esquizofrenia corresponden a desórdenes narcisistas o conflictos no resueltos. La teoría resulta tan absurda como atribuir la causa de la insuficiencia cardíaca a un conflicto masturbatorio. Pero la teoría no solo es errada, sino perversa, pues serían madres esquizofrénicas, esquizogénicas las responsables de los trastornos psíquicos de su prole. Es difícil desestimar el sufrimiento de tantas mujeres convencidas de ser culpables de la locura o del autismo de sus hijos. Estas sandeces resultan hoy oh, inaceptables, máxime cuando empieza a conocerse el origen neurofisiológico de estas enfermedades. La teoría de Freud refleja los prejuicios de una época en la que se consideraba a las mujeres seres inferiores y a los homosexuales una, un, y a la homosexualidad una degeneración. Pero es el carácter dogmático, cerrado y completo de la doctrina freudiana lo que conviene lo que convierte en un objeto lo que lo convierte en un objeto terminal en un dinosaurio del mundo de las ideas. Ni la psiquiatría moderna pudo desarrollarse, si la psiquiatría moderna pudo desarrollarse, no fue gracias a la teoría psicoanalítica, sino a pesar de ella. La historia de la ciencia ofrece un sinnúmero de teorías falsas, las cuales jugaron un papel histórico significativo, pues aunque fueron refutadas, sirvieron no obstante de estímulo para el desarrollo científico posterior. Del psicoanal ni siquiera podemos afirmar algo semejante, pues se trata de una pseudociencia blindada y no, es accesible, y no es accesible a experimento alguno que la refute. Y en cuanto a Freud, fueron los mismos psicoanalistas quienes desenmascararon sus fabricaciones. Protegido por el secreto médico, Freud goce de licencia para distorsionar y sesgar la información a su antojo. Solo en épocas recientes se han identificado los verdaderos personajes detrás de sus seudónimos. Cecilia M., el hombre de los lobos y el pequeño Han. La trágica realidad es que ninguno de estos individuos se curó en contradicción con la historia oficial, a pesar de años de terapia psicoanalítica. Y no son propiamente sus contradicciones quienes han denunciado sus abusos. psicoanalistas, Sus abusos psicoanalistas tan respetables como como Jacques van Rila o historiadores como Michael Bor Jakobsen. Se han encargado de contarnos cómo, cómo Freud falsificó y tergiversó sus observaciones clínicas en aras de apoyar su elucubración. Hoy se sabe, por ejemplo, que Freud jamás confirmó su teoría de la sexualidad mediante la observación directa de los niños ni descubrió el complejo de Edipo sobre la base sobre la base de falsos recuerdos de seducción paterna, como ha señalado Frank, Frank Zioffi en su ensayo Freud y la cuestión de la pseudociencia. El psicoanálisis como disciplina ha desaparecido casi por completo del mundo académico, respetable. Si en la década de 1970 no había no solo departamento de psicología que no estuviese bajo la autoridad, no había un solo departamento de psicología que no estuviera bajo la, la autoridad de un, del psicoanálisis, hoy al menos en el mundo de los Sanjón, su presencia e influencia es, in, es insignificante. A excepción de Buenos Aires, París y de algunos reductos de Brasil, en ningún centro de química de importancia se enseña psicoanálisis como parte del de currículo de psiquiatría o psicología, de la misma manera que ni la homeopatía ni la bioenergética hacen, hacen parte de la formación médico-científica contemporánea. De ahí que los psico psicoanalistas se asemejen cada vez más a una cofradía cerrada. Aislados de la comunidad científica permanecen ajenos y displacientes ante los avances de la neurología e imperturbables ante los logros de la fármaco, de la, de la farmacopsiquiatría y, no y no es precisamente, precisamente debido... A la terapia psicoanalítica que a miles de esquizofrénicos y maníaco-depresivos pueden llevar hoy una existencia soportable. A Freud, a Freud podríamos reconocerle su talento literario, su arrojo, su determinación, pero interpretar el cociente, el cociente entre el número de citas y la, producción, y la producción media en su campo como prueba de la trascendencia de sus ideas resulta tan elemental como estos índices de felicidad para determinar el país más feliz del mundo o, la, o, de, o, de la, o de la maldad, para saber cuál es el más abominable, en, abominable, o bien Hitler o bien Nerón. Bien, hasta aquí el comunicado de este, de este señor, eh, mmm, como he dicho, eh, a ver si digo el nombre... Klaus Ziegler Bien, he querido leer estos tres comunicados que son los tres que se refieren al conductismo eh, Mire, vamos a hablar un poco de todo esto Vamos a ver eh, Desde que yo era estudiante fíjese si esto hace tiempo oí hablar de esta manera del psicoanálisis de esta misma manera Yo recuerdo un profesor que, del que tenía hasta hace poco un un tomo de sus apuntes de la clase, de la asignatura que nos daba, eh, donde decía más o menos esto que dice este señor. Eh, esto hace ya muchos años. Eh, y mira por dónde. Voy a darle la primera, la primera... Mire, esta revista que ustedes pueden leer, Mente y Cerebro, Investigación y Ciencia, en este número, que es de septiembre-octubre de 2013, dice lo siguiente, ustedes lo van a poder ver, el legado de Freud, la neurociencia demuestra la eficacia del psicoanálisis. Esto es una revista de ahora mismo, y no es una revista que esté dirigida por psicoanalistas, es una revista científica. Yo me pregunto, ¿Cómo este, ¿Qué pasa? ¿Este señor no se ha enterado de nada de esto? Eh, ¿Quién está, eh, digamos, desautorizado? ¿El psicoanálisis o señores como este que dicen estas, desde mi punto de vista, barbaridades? hablar Decir, por ejemplo, que eh, esa encuesta que se ha hecho, en la cual me imagino que una serie de gente y no sé qué tipo de encuesta ha sido, una serie de gente dice que Freud es el más citado, bueno, este señor luego le da la vuelta a la tortilla para decir que aunque Freud es el más citado, pues no han citado, no han hablado de otros, como Einstein, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que Einstein y tantos y tantos y tantos científicos a los que yo mismo admiro, no tengan un valor incuestionable dentro del siglo XX incuestionable para la ciencia incuestionable para la evolución científica e incuestionable para tantos avances que se han producido en ese campo y que yo apoyo, admiro los avances y a los autores de esos avances pero una cosa es eso y otra cosa es que un señor diga esto que dice este señor, ¿no? Eh, diga que, por ejemplo, lo que dice de, las esquizofren de la esquizofrenia es decir mmm, algo así como que eh, como que el psicoanálisis no ha tenido nada que ver en ese campo y como que todo lo desautoriza, absolutamente todo, a pesar de esa encuesta. Bien, voy ahora a hacer una reflexión sobre varias cosas, eh, sobre varios temas en relación al conductismo y en relación al psicoanálisis. Mire, el conductismo surge en un contexto, y no se puede entender si no es dentro de ese contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es un contexto de experimentación con animales. Paulo fue el primero, bueno, el primero, Paulot fue un gran científico, un gran fisiólogo. Mire, ese fue grande que le dieron el premio Nobel en 1904. Después de darle el premio Nobel fue cuando, fue cuando Paulo empezó a... A, eh, <coughs> a experimentar con animales. Y eh, eh, Paulor, Watson y muchos psicoanalistas más, que ahora leeré algunas cosas de esto, eh, hicieron un estudio experimentando con animales, eh, se dieron cuenta que se podía modificar la conducta de los animales eh, a base del condicionamiento, a base de condicionarles. Por ejemplo, Paulón hizo lo siguiente. Cogía unos perros, eh, los perros al enseñarle la comida producían saliva y entonces Pauló hizo una cosa. A través de una ley de asociación, eh, cuando a, les enseñaba la comida, hacía toques de campana. Pero posteriormente, una vez eso lo había repetido muchas veces, eh, ya no hizo los toques de campana, ya no hizo, ya no ya no eh, eh, no les presentaba la comida, solo los toques de campana, y se daba cuenta que los perros salivaban igualmente que cuando le presentaba la comida. ¿Qué, ¿Cuál fue la reflexión que hizo Paulot Tengan en cuenta que Paulot era fisiólogo puro, no tenía nada de psicólogo, era de la pura fisiología. Bien, eh, se dio cuenta Pavlov de que el perro, había sido condicionado y que ahora lo que era un estímulo incondicionado que era la comida y una respuesta incondicionada que era la salivación se convertía en un estímulo condicionado que era la campana y una respuesta condicionada que era la salivación esto esto que Pablo hizo con animales se fue mucho más tarde mucho más tarde quiere decir 50 años después se aplicó a la terapia y de conducta. Otro autor, otro autor, por ejemplo, Watson, eh, bueno, voy a leer unas cosas de, de, de, de, de Paulot. Como veis, he preparado todo esto que hay encima de esta mesa, un dossier muy importante sobre el tema. Eh, ...que hoy solo voy a poder desarrollar una parte. Pero digo esto para que ustedes se den cuenta que cuando hablo aquí delante de esta cámara... ...intento, eh, intento eh, ser serio, que no hablo así por hablar, sino que he preparado el tema... ...aunque no es fácil hablar delante de una cámara, eh, no es tan fácil como cuando uno lo está preparando... ¿eh? En primer lugar, leeré esto, leeré esto, para ir un poco por orden. Mire, para entender la esencia de condu del conductismo, diré lo siguiente. Las terapias de conducta co comparten una perspectiva de teoría del aprendizaje, aplicada a la agencia y al tratamiento de perturbaciones. Es decir, después de los experimentos con animales, se creó una teoría del aprendizaje basada en la teoría del estímulo de respuesta, como he puesto en el ejemplo de, de Paulo, Una teoría basada en experimentos parecidos a ese de otros autores y al de Pavlov también. Se elaboró una teoría del aprendizaje, pero partiendo de estos supuestos, de la teoría del estímulo de respuesta, se elaboró la teoría del aprendizaje. Los conceptos empleados corresponden fundamentalmente a la conducta observable, es decir, los conceptos que se elaboran tanto en los experimentos con animales como muy posteriormente, 50 años después, en la terapia de conducta, son sólo referidos a la conducta observable. La conducta observable, y ustedes lo pueden, ustedes, cualquiera de ustedes de los que ven este vídeo pueden pensarlo, conducta, la conducta observable de cada uno de nosotros, si somos sinceros, es una pequeña parte de lo que somos. Realmente, muchas veces, nuestra conducta observable es una mentira. Porque realmente no estamos haciendo, ni diciendo, ni expresando lo que realmente sentimos, ni pensamos. Estamos haciendo eso por, con, por conveniencias sociales, por convenios sociales, porque tenemos que hacerlo así, pues, ¿qué diré yo? Pues para conseguir un trabajo, para quedar bien con una chica, para etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ojo. La conducta observable, es como la punta del iceberg, es la conducta no observable, lo más importante de cualquier ser humano. Luego sigo. Se emplean métodos análogos a los de la psicología empírico-experimental. Ojo, métodos análogos, pero no los mismos métodos, y ahora después demostraré por qué. En la psicología más reciente cognitiva se han incluido muchos aspectos no observables. fíjese que la propia, el propio conductismo ha derivado en una psicología cognitiva. Es verdad que ahora hay un neoconductismo, pero el, el, el, ya el mismo conductismo ha derivado en una psicología cognitiva que ya no parte tanto de los mismos presupuestos, sino que parte más bien de la estructura inform informática, de la información, de, todos, de, de toda aquella información que nosotros tenemos dentro de nosotros, la concepción del mundo, cada uno de nosotros, lo que, lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos... Es todo eso lo que se ha elaborado a partir de la propia evolución del conductismo que ha dado lugar a la psicología cognitiva. Por tanto, el conductismo, a la altura de hoy, no es lo que era antes, ni mucho menos. Bien, sigo leyendo. Para que entiendan un poco el conductismo, esto, para esto lo estoy haciendo esto. Hay tres momentos históricos en la, en la terapia conductista. El primero es de los precursores que no aplicaban sus estudios a pacientes. Se dedicaron a la investigación básica, y esto en el contexto de experimentos con animales. Pero piensen ustedes que durante muchos años se han hecho experimentos con animales, y de ahí, como, ese, como este que he dicho de talo, y de ahí se ha creado una teoría la teoría del estímulo de respuesta que después se ha convertido en una teoría de aprendizaje que se, y después eso se ha convertido en la teoría conductista, en la terapia conductista pero piensen ustedes por un momento tantos, durante tantos años exper, experimentando con animales eh, evidentemente los animales, eh, eh, los animales es normal que con los animales eh, eh, estemos o, o se experimente con la observación con aquello que es observable, porque los animales no nos pueden hablar de lo que sienten, de lo que piensan, de su historia, de su subjetividad. Pero, ojo, esos son los animales. Nosotros sí, nosotros tenemos historia, tenemos subjetividad, tenemos cultura, tenemos vida social, tenemos historia individual y colectiva, y todo eso forma parte de nuestro interior. Y no se puede hacer ninguna terapia que no tenga en cuenta que no realmente profundice en todo eso dentro de cada uno de nosotros. Sigo leyendo. Estos autores, a los que me he de, de, decidido, bueno, hay una serie de autores que hacen esta experimentación con animales. No, no los voy a leer, pero bueno, Paulot, Wasson, Torday, Veteran, etc. Luego dice, eh, estos ocupan la, primera, la segunda mitad del siglo XIX. Todos estos autores experimentaban con animales. Y la primera es del siglo XX, de siglo XX. Eran más o menos contemporáneos de Sigmund, Freud, de Sigmund Freud. Sobre 1930 tenemos una segunda oleada de autores americanos. Carl Hull, Edward Tolman, Skinner, country Y en tercer lugar tendríamos aquellos autores que ya introducen y emplean con pacientes la noción de terapia de conducta. Que es más o menos a partir del año 1950 y tantos entre los cuales tenemos Skinner, sus eh, discípulos y sus discípulos de Harvard, Golpe, Eisen, etcétera, Safiro, etcétera. Hay otros, hay otras variantes y sus fundadores que se incluyen dentro de la teoría un pero que se separaron en la década de 1970 y son ya autores que ya no estaban tan de acuerdo con todo con todo esto que acabo de decir. Por ejemplo, Alfred mandura Lazarus y su teoría de aprendizaje de modelos, la, te la terapia que integra aspectos de Beck, de Michael Mahoney y de Donald S. Meichbaum. Integraron elementos cognitivos, ya de teoría cognitiva. Luego tenemos como terapia cognitiva la racional emotiva de Albert Hellis. Bien, esto es una cosa que le quería leer. Eh, paso a leerles algo de paulo Mire... Pauló se dio cuenta de la asociación que hacían los perros entre un toque de... Bueno, es lo que acabo de leer antes, no lo voy a repetir. Pero sí que quiero decir otra cosa. Paulo... Paulo deja de lado todos los aspectos psicológicos, dejó de lado, y se limitaba a la fisiología pura. Paulo se, situ... Paulo se situaba así... así en la tradición de los grandes fisiólogos rusos, como Iván Sezenov, quien se propuso ¿eh? encontrar las causas fisiológicas, fíjense ustedes, causas fisiológicas de los fenómenos psíquicos. Palau era conocido por sus trabajos en Estados Unidos, le dieron, era conocido por sus, trabajos, por sus trabajos en Estados Unidos, no que lo hiciera en Estados Unidos, le dieron el Premio vez por sus trabajos en fisiología pura en 1904. Véteren, un, un autor que nace en 1857 y muere en 1917, un paisano suyo, de Paulot, se situó por entero, igual que Paulot, por eso lo leo, dentro del paradigma materialista, que reduce todos los fenómenos, todos los fenómenos, a procesos materiales, entre ellos la conciencia, elaboró el método de la motilidad y un registro que permitía aplicarlo a humanos quería abordar las enfermedades psíquicas, esto es importante, desde una perspectiva puramente biológica, y sustentó una psicología objetiva. Objetiva quiere decir que solamente se basaba en lo observable, en la conducta observable. En este tipo de, de experimentos, eh, se elige el papel del observador y experimentador externo objetivo que se ocupa exclusivamente de los fenómenos externos y sus relaciones. Esto es lo que decía Palor. Palor, había que situarse como un observador externo que, eh, y experimentador que se ocupaba exclusivamente de los fenómenos externos. Él no quería saber nada de lo que pasaba dentro del individuo ni de la historia subjetiva del individuo, solamente de lo externo. Bien. Le algo de Paulot. Paulot siguió... Eh, Perdón, le algo de algo de Wasson. Wasson siguió la línea de Paulot. Watson es un conductista americano, podemos decir uno de los más famosos, el pionero. El pionero. Siglo, le, siguió la línea de Paulot frente a los abordajes experimentales que se realizaban en Alemania a través de la introspe, introspección. Watson trataba de deslindarse de la sugestión que ejercía el psicoanálisis. En 1913, en Brad Watson hace un manifiesto en el que dice que la psicología era, escuchen esto, una rama de las ciencias naturales puras. ¿Qué es lo que dice este señor en el comunicado? No sé si lo han oído cuando se refiere a la, a la medicina. Pura soje... Watson y otros intentaron que sus experimentos se dirigieran a la práctica como lo hacía el psicoanálisis. Fijaros que aquí todavía, Watson tenía una admiración por el psicoanálisis, y quería que sus experimentos se práctica a la práctica, lo mismo que el psicoanalía hacía. Pero en este caso, el psicoanalía no hacía práctica con animales, hacía práctica desde el principio con seres humanos, desde el inicio, desde antes de 1900. Eh... Decía Wasson que el conductismo no es una teoría que sostenga determinados contenidos, sino una postura en teoría de la ciencia y metodología de la investigación, aunque es cierto que sirvió de fundamento, sobre todo, a trabajos de la, de la teoría del aprendizaje. En ese sentido, Watson y otros se centraron en la edificación de nesos entre el estímulo y la respuesta, sobre la base del refuerzo, el refuerzo de Hull. ¿eh? Y trataron de explicar toda la conducta humana como una conducta adquirida. Bueno, he dicho refuerzo de Hull, no es que lo que dice Watson, Hull es posterior. Bien. Esto lo he querido leer, lo he querido leer para que ustedes se den cuenta de, de algunas cosas. Eh, o sea, vamos a ver, ¿qué es lo que he querido decir? El conductismo está dentro de un contexto histórico. Ese contexto histórico es un contexto de la fisiología de la experimentación fisiológica, no de la psicología. Los experimentos se realizan con animales. De esos experimentos se sostiene una teoría del estímulo-respuesta, es decir, cómo se puede condicionar un estímulo para que una respuesta sea distinta. Es lo que hizo Paulo con, el, con los perros. Luego, eh, luego, de ahí, se hizo una teoría del aprendizaje que en principio era una teoría donde todos los experimentos habían sido con animales. Y de ahí, allá por el año ya 1950, 50 y tanto, 55, se empezó a hablar de una terapia de conducta que tenía en cuenta la teoría del estímulo-respuesta de Paulot y de Watson y de otros autores posteriores, ¿eh?, y además, la teoría del aprendizaje que se había hecho en principio con animales y luego se empezó a elaborar a partir de seres humanos. Ahora bien, ¿qué tengo yo que decir de esto? Mire, vamos a ver. ¿Qué podemos decir de una terapia o de una terapia conductista, conductista que está fundamentalmente basada, no la de estos dos autores, sino Muchos de los demás, por ejemplo, el condicionamiento operante del que me habla una, una, uno, de estos uno, de estos, uno de estos comunicantes que no lo he dicho antes, se me ha olvidado, me remite a un, una página web para ver un vídeo. Yo he visto ese vídeo. Es un vídeo donde hay un, como un profesor que da una clase a una serie de alumnos y lo que dice, lo que les hace, les pasa unos vídeos y después de pasarse le dice ¿Qué habéis sentido? Y dice, pues miedo o tristeza, o, o, o ternura, etc. Lo que intenta decirle este autor a los alumnos, y este es un vídeo de ahora, ven que habla lo mismo, dice prácticamente lo mismo que Pablo y que Guaso, es cuál es, el, el vídeo es el estímulo, la respuesta es lo que sienten los alumnos, y él está hablando de la teoría del estímulo-respuesta. Algo así como diciendo, nuestra conducta, es, hay un estímulo que siempre condiciona nuestra conducta y ahí se puede resumir dentro de ese esquema que evidentemente tiene muchas más cosas, ese es el esquema el esquema digamos puro, eh, eh, co mmm, mmm, condiciona nuestra conducta estímulos y respuestas, bien, entonces lo que quería decirle es que podemos, podemos hacer una terapia basándose en teorías de estímulo-respuesta, de condicionamientos, sean clásicos, el de, el de Pueblo se llama condicionamiento clásico, por ejemplo el de Skinner se llama condicionamiento operante, el refuerzo es una aportación de Hull y otras muchas aportaciones de otros autores. bien Pero ¿podemos hacer una teoría, una, una terapia basándonos en el estímulo-respuesta? ¿Qué quiere decir? Que cuando un paciente nos llega con un problema, nosotros vamos a pensar, vamos a ver, ¿Cuál es el problema que me trae este paciente? ¿Tal problema? Por ejemplo, imagínese un paciente que roba en grandes almacenes, como uno que yo tuve. Bueno, este robaba en todas partes, no en grandes almacenes. Entonces, el conductista pensará, bueno, yo puedo pensar en un programa que condicione esa respuesta, la respuesta de robar, y la cambie por otra, que sea no robar. Entonces, articula un programa para ofrecérselo a ese paciente y hablarlo con él y procurar que lo, que lo entienda y que lo practique. O bien, eh, pensemos, por ejemplo, en otro ejemplo. Pensemos, eh, estoy pensando en otro paciente mío. Pensemos en un paciente que cuando llegó a mí era drogadicto, era ludópata de máquinas, se jugaba todo el dinero en las máquinas, en fin, y otro, y otro montón de cosas. Pues a lo mejor con este otro paciente... Tendríamos otro programa de estímulo-respuesta, de refuerzos, para reforzar una conducta diferente a esa que tiene, al juego o a la toma de drogas. Y así podría poner miles de ejemplos. Ahora bien, este tipo de terapia, este tipo de terapia eh, ¿dónde queda en este tipo de terapia? La historia del sujeto. Toda su, su subjetividad, todos aquellos acontecimientos que a lo largo de toda su vida han influido en crear una personalidad determinada que evidentemente tiene unos hechos observables determinados, pero que esos hechos observables son el último paso el último paso de una concatenación de hechos interrelacionados de afectos, <coughs> perdón, de afectos, de sentimientos, de relaciones, que esa persona ha tenido, ha sentido, ha experimentado y ha vivido a lo largo de toda su vida. Todo eso donde queda. Mire, en los dos casos que les he puesto, el del señor que robaba en todas partes, porque donde podía robaba, el señor que era drogadicto al principio y ludópata de máquina y se jugaba todo el dinero que tenía, yo, para poder tratar esos casos, he tenido que partir de ahí, porque el paciente me viene con ese problema. Pero ¿cuál es mi obligación como terapeuta? Mi obligación no es condicionarle, no es hacer lo que hacía Polón ni lo que hacía Watson, es ver qué sentido tienen esos síntomas dentro de la historia de ese sujeto. Y la terapia va a consistir en que poco a poco, en mi relación con ese paciente, vamos a descubrir el sentido de esos síntomas dentro de la historia de ese paciente. Eso es lo que va a hacer que ese sujeto cambie. Eso es lo que va a hacer que ese sujeto deje de tener esa conducta. Pero no porque hayamos actuado solo sobre la conducta. Claro que los psicoanalistas analizamos todos los datos de la conducta observable. Cuando el paciente me habla del que toma drogas y las máquinas, exploramos, exploramos, él y yo, todo el contexto en el que surge eso, el contexto observable, por supuesto que sí. Y, y el del otro, el del otro señor, también, donde roba, cuando roba, cómo roba, qué pasa, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que no nos quedamos ahí, señores. Que detrás de eso... Es como la punta del iceberg, detrás de eso está toda la historia de ese sujeto. Y solo ese sujeto va a hacer un cambio de verdad, un cambio no adaptativo al modelo social imperante para conseguir una especie de robot que se adapte a una sociedad determinada, sino un cambio profundo que cree seres libres y responsables. Ese es el cambio. Y para eso... Tenemos que entrar dentro de la historia del sujeto. Y para eso le pedimos al paciente, oiga, mire usted, vamos a hacer este trabajo. Yo voy a necesitar su colaboración. Sin usted, este trabajo yo no lo puedo hacer. Yo voy a luchar, terapéuticamente hablando, codo con codo con usted, para llegar al fondo de las cuestiones, para hacer que usted se entienda, entienda su vida. Desde la punta del iceberg a la base del iceberg. Y esto es lo que hizo que estos dos pacientes, los dos, uno dejara las drogas, dejara la máquina, dejara las máquinas, y el otro dejara de robar en todas partes. Y así podía ponerle montones de casos. Bien, entonces, vamos a ver. He dicho que hay un contexto. He dicho cómo funciona la terapia conductista. Ahora voy a otra cuestión. Mire, esto hasta la coronilla de que estos señores conductistas, ojo, y hago aquí un paréntesis, ¿no crean ustedes que yo pienso que todos los señores conductistas son su trabajo no, no vale la pena? No, hombre, no, por favor, ¿cómo voy a pensar yo eso? Me pondría a la altura de algunos de estos señores que dicen estas cosas, estos conductistas, algunos, algunos, digo algunos, que dicen estas cosas como la que he leído de este señor, de este señor, eh, no me acuerdo el nombre, de este señor, Klaus eh, Ziegler. Me pondría a la altura, no me voy a poner a la altura, ¿por qué? Porque no pienso eso. Yo pienso que hay mucha gente conductista, buenos terapeutas, buenos, buenos trabajadores de la psicología, que hacen un trabajo bueno y que ayudan a mucha gente, claro que sí, por supuesto, si yo tengo gente conocida, si yo conozco a colegas así, lo que critico no es la honorable actitud de muchos conductistas, es que el conductismo quiera desde sus posiciones desacreditar, derribar, maltratar, pisotear, todo el trabajo de, un, de más de un siglo de psicoanálisis, de miles y miles de personas, de psicoanalistas, que han dedicado su vida entera a los pacientes, que se han dejado la piel, y que han elaborado teorías, que han elaborado técnica que han hecho un bien inmenso a mucha gente, que han tenido una influencia tremenda en la cultura del siglo XX, ya a partir, o incluso antes de 1900, y en la cultura del siglo XXI. Esto es lo que no puedo tolerar, señores. Esto es lo que no se puede tolerar, ¿eh? lo que sí se puede tolerar es el conductista, que es una persona honorable, honrada, que tiene una mentalidad, digamos, sensata, sensata y con el que se puede dialogar, eso sí, pero lo otro no. ¿eh? Bien, ahora, permítanme una cosa, esto, como he dicho hasta la coronilla de hoy, que el conductismo es científico, y el psicoanálisis de científico no tiene, vamos, no tiene ni la pata de esta mesa que hay delante de mí. Bien, miren, les voy a leer el concepto, la definición de científico, la defini mejor, la definición de ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento cierto, o sea, seguro y claro, de las cosas por sus principios y causas. Repito, conocimiento cierto, que quiere decir seguro y claro, de las cosas por, su por sus principios y causas. Bien. Mire, yo creo que hay una gran confusión entre dos cosas. Entre ciencia y método. ¿No es lo mismo? Señores, ahora yo pregunto. ¿El psicoanálisis es científico? ¿Mi trabajo es científico? A ver, ¿mi trabajo se le puede aplicar esto que he leído aquí? ¿Conocimiento cierto de las cosas en este caso de las personas, de los objetos, de aquello que no soy yo, de aquello que es la realidad, esa realidad, esa realidad humana en este caso, por sus principios y causas. Mire, pues yo honradamente les digo que sí, porque en todas las sesiones lo que yo hago es intentar determinar cuáles son los principios y las causas que han llevado a esa enfermedad, a esa neurosis, a ese problema, a ese señor que robaba, al otro que era drogadicto, al otro que, que tiene problemas en las relaciones amorosas graves, estoy pensando ahora en una paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy siempre trabajando con el método, estoy trabajando con, el, con espíritu científico, no con el método científico, pero sí... Con la ciencia, porque no es lo mismo ciencia que método científico. Mi trabajo es científico porque busca, busca el conocimiento de las personas por los principios y las causas que determinan sus síntomas, sus conflictos, sus problemas, su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo trabajo con espíritu científico. Los tres pasos del método científico, la observación, la hipótesis y la verificación o contrastación, yo lo realizo en cada sesión. No lo hago lo mismo que el físico, no lo hago en un laboratorio, aunque también le voy a decir una cosa. Yo considero que la, el trabajo psicoterapéutico es un laboratorio humano sí que es un laboratorio pero un laboratorio humano donde el paciente y yo y el contexto y el trabajo que hacemos y el método que utilizamos todo se puede decir que forma un experimento total un experimento total que se rige por unas reglas no de cualquier manera pero bueno yendo a lo que les decía mi trabajo es, lo considero totalmente, dentro del método científico, no a la manera en que lo, lo aplica un físico, por ejemplo, a un fenómeno. Por ejemplo, eh, mire, el otro día he tenido yo aquí en mi casa un problema, y era que el agua de la ducha no salía caliente, y yo me formulé varias hipótesis. Ve, había un fenómeno, el agua no sale caliente, yo formulo varias hipótesis, e intento verificarla, para verificarlas yo no tenía datos suficientes y llamé a un fontanero mejor dicho, vino uno y hizo unas cosas Fíjese lo que pasó, vino uno hizo unas cosas, vino otro hizo otras cosas pues ninguno de los dos acertaron, porque sus hipótesis eran incorrectas y sin embargo un tercero que vino, acertó a la primera ¿y saben ustedes lo que me dijo? esto es de la extracción de humos del calentador, cosa que no me había dicho ninguno anteriormente, lo arregló y hasta ahora no ha habido ningún problema. Había habido un fenómeno, yo me había formulado hipótesis, mis hipótesis eran insuficientes porque yo no tengo suficientes conocimientos sobre todo eso, llamé a un fontanero, hizo unas cosas basándose en unas hipótesis, llamé a otro, hizo otras cosas basándose en esas hipótesis, no solucionaron el problema, y un tercero, a la primera porque además fue directo, me dijo, mire usted, esto, y me lo explicó, antes de mirar el calentador me, me dijo, mire usted, le voy a explicar aquí y me explicó lo que pasa y me explicó, pum pum, A, B, C, d luego abrió el calentador lo solucionó y hasta hoy ¿eh? y así es como funciona la ciencia yo funciono lo mismo pero con un ser humano con un ser humano veo hechos hechos es todo aquello que me trae el paciente todo lo que me cuenta de su vida lo observable, lo no observable es la interdependencia la interrelación, la interconexión, la interactividad entre todos los fenómenos que producen síntomas y producen, claro, conductas observables y conductas no observables. Y entonces, hago hipótesis. En cada sesión hago hipótesis que intento verificar, o bien en esa misma sesión, o, a lo, o en las sesiones siguientes, o a lo largo del tratamiento. Por ejemplo, hace poco tiempo, muy poco, una mujer me cuenta... Me dice, mire usted, es una mujer que está buscando pareja y la busca a través de los chats y es una muy buena mujer. ¿Eh? Y entonces esta, esta mujer eh, le pasa lo siguiente, tiene una conducta muy impulsiva. Cuando chatea con un hombre, eh, eh, esta mujer que ha tenido una historia afectiva muy dramática, muy dramática, ¿qué le ocurre? Le ocurre que eh, inmediatamente quiere quedar con ese hombre se, se sobreexcita, afectivamente surge en ella un, terren, un torrente de necesidades afectivas profundas que hacen que quiera enseguida establecer una relación con esa persona. No busca tanto la sexualidad, busca la, cer, la cercanía, busca la valoración, busca ser valorada y se precipita. Esto es un hecho que yo observo. Yo, sobre ese hecho, tengo unas hipótesis. ¿Por qué se precipita esta mujer? La razón auténtica de su precipitación está muchos años atrás. Y la descubrimos en esa terapia, en esa terapia, y además, esa misma, esa, ese descubrimiento de cuál era la, la causa de eso nos llevó, eh, eh, nos llevó verificado, nos llevó a la solución de ese problema. Mejor dicho, como la paciente no nos lleva a la solución, esto no es verdad, nos está llevando a la solución de una forma bastante rápida, ¿por qué? Porque estamos ahí trabajando sobre esto, y la paciente ya en la última sesión, ya ella misma me decía, ya no soy así de impulsiva, ya sé por qué lo hago, y por qué lo hago, y sabiendo el por qué lo hago estoy pudiendo frenar toda esta impulsividad y todo este torrente afectivo que surge dentro de mí. Bien, entonces... Eh, esto, es lo que, esto es lo que quiero decir sobre, eh, sobre la ciencia, sobre si lo que nosotros hacemos es científico o no científico. Mire, ahora quisiera decirles otra cosa. La ciencia, hoy en día, eh, los mismos científicos no hablan de la ciencia como antes. Muchos pretenden endiosar la ciencia, Crear una nueva religión con la ciencia. Eh, que la ciencia sea la salvación del mundo. No, mire, la ciencia y todo y toda la técnica que, que la ciencia, se elabora toda la tecnología, nos ayuda ni mucho. Claro que sí. Esta misma luz que yo tengo aquí, esta misma luz, claro. Estos mismos papeles que los he imprimido eh, en, en, la, en la impresora, claro que nos ayudan, por supuesto que sí. Y, y, mi, y miles y miles de cosas. Pero lo que quiero decirles es que la ciencia no debemos endiosearla. La ciencia es una parte de la realidad, pero solo una parte. Fíjense ustedes que con la ciencia pura y dura, si no somos seres humanos, con una ética correcta y verdadera, pues no solucionamos los problemas. Fíjense, con toda la ciencia que tenemos hoy, Millones de personas sufren hambre. Millones de niños están hambrientos. Mueren de niños. No tienen, tienen solución para sus problemas. Y eso con, toda, con todo... Lo... ¿Hay, ¿Qué pasa? ¿Que no hay recursos en el mundo para todo? Claro, Mire, hay recursos para que nadie pase hambre. Hay recursos para que todo el mundo tenga una casa. Hay recursos para que nadie pase frío. Hay recursos para que muchos niños, millones de niños, no se mueran siendo niños. ¿Y por qué pasa entonces esto? A pesar de la ciencia. Pues porque la ciencia forma parte de un paradigma mucho más amplio. Esto lo voy a leer ahora porque lo dice Samuel Kuhn en su obra Las revoluciones científicas. Y también lo que dice Karl Popper. Y también lo que dice Stephen Hawking. Mire, se lo voy a leer. Lo que dice cada uno de ellos. ¿Dónde lo estoy buscando. Mire. Karl Popper, filósofo de la ciencia, de un reconocimiento universal, dice que al no poder verificarse un enunciado universalmente positivo, porque claro, la ciencia dice el método científico, el método hipotético deductivo. Dice que un, un, un enunciado debe ser verificado universalmente y siempre. Pero Karl Popper dice, al no poder verificarse en un enunciado universalmente positivo, por ejemplo, todos los metales son buenos conductores, lo que se debe hacer es demostrar que sus hipótesis son falsas. Así, la finalidad de la ciencia sería no la verificación imposible, sino la falsación. Así, el edificio científico no sería un edificio de conocimientos positivos, sino, con, sino, que, sino de conocimientos inciertos que se vería con el tiempo, que se vería con el tiempo qué, cosis, qué consistencia tiene. La tarea de una ciencia crítica seguiría siendo la misma, establecer conocimientos objetivos ciertos, es decir, Leyes que convirtieran en teoría, que serían válidas hasta que fueran falseadas o definitivamente verificadas. Eso es lo que dice el campo. Vean ustedes qué opinión tan diferente a un endiosamiento de la ciencia. Bien, ahora vean ustedes lo que dice Samuel Kuhn en su teoría de, la Revolución, teoría de las revoluciones científicas. Es un breve resumen. Dice... Todas las afirmaciones de las ciencias, métodos, leyes, teorías, están dentro de un, paradigma, de un paradigma. Así, en otras épocas, ha habido paradigmas predominantes, por ejemplo, el heliocentrismo, el creacionismo, dentro de los cuales se ha insertado cualquier afirmación científica, pues aquellas que no se atenían a este paradigma, eran rechazadas. Dice Kuhn que el hecho de que un paradigma se imponga no depende sólo de la certeza de la verdad de ese paradigma, sino de otras muchas influencias y variables. Es decir, de que tengan fuerza suficiente para imponerse en un momento dado. Dice muchas afirmaciones y métodos u otros paradigmas que no se atengan a dicho paradigma, predominante, serán rechazado. No se impone el más verdadero, sino el que más apoyos tiene. Pero apoyo se refiere no solamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista ideológico, económico, político, comercial, etc. Etcétera, etcétera. Eh, se impondrá aquel paradigma cuyas forma tienen más fuerza porque están en una determinada línea científica pero también económica política militar religiosa etcétera etcétera por otra parte todo paradigma deja problemas sin resolver que no que no es absoluto por puros motivos de limitación humana y por la imposición de un determinado paradigma la historia de la ciencia y la cultura está es esta lucha entre el paradigma a esto llama Kuhn las revoluciones Científicas. Y ahora, por último, permítanme ustedes que les lea una frase que me encanta de, de, del gran científico, probablemente el científico más grande vivo actualmente, que está, como ustedes saben, en una silla de ruedas, Stephen Hawking Bueno, como estaba comentándoles, les voy a leer la cita de Stephen Hawking que dice así. Cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido que es sólo una hipótesis. Nunca se puede probar. Nunca se puede probar. Vean ustedes lo que piensa la ciencia actual. Lo que dice el mayor científico vivo actualmente, según dicen algunos. Muchos hablan de él como el mayor científico actual. Sigue la cita. A pesar que los resultados de los experimentos concuerden muchas veces con la teoría, nunca podremos estar seguros que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla. Sin embargo, se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única observación que contradiga sus predicciones. Como ha subrayado el filósofo de la ciencia Karl Popper, una buena teoría está caracterizada por el hecho de predecir un gran número de resultados que en principio pueden ser refutados o invalidados por la observación. Cada vez que se comprueba que un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones, la teoría sobrevive y nuestra confianza en ella aumenta, pero si por el contrario se realiza alguna vez una nueva observación que contradiga la teoría, tendremos que abandonarla o modificarla. O al menos esto es lo que se supone que debe suceder, aunque uno siempre puede cuestionar la competencia de la persona que realizó la observación. Bien, mire, le diré, cuando leo este tipo de cosas, y pienso una vez, una vez más en mi trabajo, me convenzo cada vez más de que trabajo con un espíritu profundamente científico. Porque eso es lo que yo hago. Continuamente estoy tratando de, de, de, de verificar todos los conocimientos que yo he adquirido durante todo, toda mi vida y lo de los demás, entre ellos los de Freud. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas de Freud, ni muchísimo menos, hombre, eso faltaba, que después de tantos años de ejercicio tuviera que decirle a Freud, amén a todo. No, hombre, no. Freud, muchas cosas de Freud han sido superadas. Claro que sí, como las de tantos otros científicos han sido superadas, y las que yo digo ahora mismo serán superadas igualmente, y eso es el avance científico, el avance científico. Hay otra confusión, eh, eh, eh, he dicho que había una confusión entre el concepto de ciencia y el concepto de método, pero hay otra confusión, hay otra confusión entre realidad, realidad y realidad científica. La realidad científica es una parte de la realidad. La realidad es mucho más amplia que aquello que se puede comprender, entender a través del método científico. Lo que el psicoanálisis entiende, lo que el psicoanálisis ha descubierto lo ha descubierto con otro método, y justamente ese método, eso que Freud llamó la asociación libre, nos ha permitido descubrir algo que la ciencia no podía descubrir. ¿Por qué? Porque no es observable, porque no es observable. El inconsciente no es observable. ¿Qué es el inconsciente? Todas aquellas producciones, sentimientos amorosos, agresivos, sexuales, sublimes, eh, eh, eh, asesinos, que hay dentro de nosotros que han sido reprimidos y que están formando parte dentro de los estratos de nuestra personalidad. ¿Eh? Esa realidad no la puede descubrir la ciencia, porque el método científico no puede descubrir eso. Ha habido que inventar otro método para descubrir eso. Mire, voy a leer una cita de un autor que dice lo siguiente. Mire, el libro es de un psicoanalista, André Green, Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo. Les recomiendo que, que lean este libro. Mire, y además les recomiendo a todos ustedes que lean la última parte de este libro que dice, es una tenda que dice, para situar el psicoanálisis en los albores del tercer milenio. Para que vean ustedes, para que algunos digan que el psicoanálisis no se preocupa de la ciencia actual. Todo esto que dice este autor en toda esta parte del libro habla de la relación entre psicoanálisis y ciencia, todos los... Avances que ha habido de los diferentes autores y psicoanalistas si y no psicoanalistas. Mire, pues en, un, en la página 387, en la parte, digamos, eh, superior, dice el saber científico no es el, no es el saber sobre la realidad objetiva, sino sólo el saber de aquello que se presta a ser procesado por el método científico. A ver, no sé si lo he leído bien, lo vuelvo a repetir. El saber científico no es, no, es el saber, no es el saber sobre la realidad objetiva, sino solo el saber de aquello que se presta a ser procesado por el método científico. A diferencia del saber sobre la psique, que debe dar cuenta tanto de lo que es procesable a través del método científico como de aquello que no lo es. Bien, cita del gran psicoanalista, de uno de los eh, un psicoanalistas francés del último siglo, eh, muy reconocido eh, por toda la comunidad, yo diría, psicoanalítica, y yo también diría eh, por todos aquellos que no, muchos que no son psicoanalistas y que conocen su pensamiento. Bien, esto es otra cosa que quería decirle. Vamos a ver. Perdonen que revise un poco mis papeles porque hoy es que traigo aquí todo un arsenal de, de cosas para hablar, pero quiero ya ir acabando. Bien, entonces vamos a ver, voy a ir acabando. Vamos a ver, señores. Hemos hablado, he empezado por hablar de estos tres comunicados, de estas tres personas que ven el blog. Han visto que dos de ellas, uno me decía que fuera a ver un vídeo... Otro hacía una crítica, mmm, vamos, eh, radicalísima de, de todo lo que es el psicoanálisis, empezando por esa encuesta que, se, que dice que se había hecho, en la cual dicen que fue ir al tío el más citado, pero luego él eh, lo tiraba todo por tierra y decía que el psicoanálisis es una verdadera porquería en todos los aspectos, que era algo absolutamente que ya no sirve para nada y que no se habla de él en ninguna parte y que etc. Bueno, en alguna parte se habla, porque miren ustedes, esta revista de, de, de, de, de, de, de, como les he dicho antes, de septiembre a octubre y miren lo que dice. ¿Eh? O sea, se habla o no se habla. Este libro es de, de hace poco ¿eh? y, y aquí está. ¿Eh? ¿Qué más? Vamos a ver. Eh, miren, una cosa que no quiero que se me pase. Todo esto que hemos hablado está dentro de una, todo el, conducti, todo el conductismo, está dentro de, digamos, del de empirismo, de lo que es el empirismo. El empirismo dice como, como idea fundamental, aquello de ni sin intellectu que prius no fuerat insensu. Nada está en la inteligencia, en nuestra mente, que antes que Prius no fuera sin senso, que antes no esté en los sentidos. O sea, que el conocimiento, dice en su senti Dice el, el empirismo, una verdad fundamental del empirismo, que todo conocimiento es un conocimiento sensorial. Esto ya lo decía Hugh en el siglo xvi 17 Pero fíjense que Hugh fue... Eh, Kant hizo una crítica a Hugh y a Descartes. Y a Hugh le decía a Kant, oye, señor Hugh, un momento, porque lo que usted dice conduce al escepticismo. Al escepticismo, es decir, eh, solo aquello que entra por los sentidos, con solo aquello que entra por nuestros sentidos, no se puede crear la ciencia. Porque los datos que entran por nuestros sentidos necesitan una parte inteligible, una parte que los organice, que les dé sentido, que los sitúe, que los conecte, que los interrelacione, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, entonces, lo que quiero decirles con esto es que esto dio lugar luego a una teoría que es la teoría de la tábula rasa, la tábula rasa de la cual Watson era un representante eh, total, eh, eh, dice que en nuestra mente en nuestra mente es como una especie de, de, disco, de disco virgen en el que no hay grabado nada y que sobre él se puede grabar cualquier cosa y que el ser humano esto entra dentro de la teoría y que el ser humano con el ser humano se puede hacer lo que quiera a base de la teoría estímulo-respuesta miren lo que dice Watson miren además mire a propósito en este libro, que no es de un psicoanalista ¿eh? es de un neurocientífico de un especialista en lenguaje ¿eh? de, de Stephen Pinker que es eh... se lo digo ahora mismo es profesor y director del Centro de Neurociencia Cognitiva del Instituto de Tecnología de Massachusetts y tiene muchos libros publicados. Les recomiendo a ustedes que lean el último capítulo, El diseño de la mente, página 445 hasta el final. Coincido en, la, en su totalidad con lo que dice Stephen Pinker desde el punto de vista de la neurolingüística. Lo que dice Stephen Pirke de la neurolingüística es lo que yo digo aplicado al psicoanálisis. Bien, pues mire, aquí mismo, aquí mismo eh, dice dice. dice Paula, dice, pero vamos a ver, se preguntará el lector, ¿por qué hay que preocuparse tanto de los no, perdón, esto no es, perdón, me he equivocado de, de aquí, aquí sí. Dice, danos una docena de niños sanos. Bien formados y un mundo apropiado para criarlos, y garantizamos convertir a cualquiera de ellos tomado al azar en determinado especialista, en determinado especialista, médico, abogado, artista, jefe de comercio, diosero o ladrón. Eso es lo que dice Guasón. O sea, lo que dice, Wa dice Wason es que a través de la teoría del estímulo-respuesta, nosotros podemos hacer de cualquier persona lo que nos dé la gana, si somos suficientemente experimentados. Mire, estoy radicalmente en contra de eso. ¿Por qué? Por pues lo que dice Steven Pinker. Steven Pinker dice que hay que volver a, al concepto de naturaleza humana. Al concepto de naturaleza humana. Incluso en ese, en ese sentido, yo tengo que hacerle una crítica a Freud. Yo no estoy de acuerdo con un concepto de Freud, en su segunda teoría del aparato psíquico, es el, el concepto de ello. Yo he elaborado un concepto para sustituir ese concepto, que es el concepto de yo primordial. El concepto de yo primordial dice algo parecido a lo que dice el Steven Pinker, referido a la lingüística, que es una cosa innata, que está dentro de la base de la naturaleza humana. Dentro de nuestra base, no somos una tabula rasa, nacemos ya con una naturaleza y de a que hay de entrada muchas cosas que no tienen nada que ver con la teoría de la tabú rasa ni con la teoría del estímulo de respuesta ni lo que dice el señor Watson. Bien, entonces, señores, decirles simplemente que esto es una parte de lo que yo pienso. Y lo que yo no puedo es quedar impasible ante señores que dicen esto que he leído al principio. ¿Por qué? Porque mire, yo llevo en esto toda la vida. He hecho muchos años de análisis. Yo no conozco el análisis, el psicoanálisis porque me lo hayan contado. Lo conozco porque lo he vivido como paciente, sesión tras sesión, como el montañero que escala la montaña y que conoce la montaña porque la ha disfrutado y la ha sufrido y porque la ha gozado y porque la ha vivido. Por tanto, estos señores que no han hecho nunca nada de psicoanálisis, ni saben lo que es una sesión de psicoanálisis, ni nada por el estilo, no nos pueden venir a dar lecciones sobre lo que es el psicoanálisis a aquellos que llevamos 35 años en esta profesión y que hemos, estamos aquí por vocación y que podemos hablar honradamente, y digo honradamente, y científicamente de lo que es el psicoanálisis. Por tanto, por esto he querido hoy dedicar este vídeo a esto. Ya sé que ha sido largo, pero creo que ha merecido la pena. Y seguiré hablando de esto en otros muchos vídeos, porque lo que no puedo hacer es permanecer impasible ante el ataque a la verdad, no al psicoanálisis, sino a la verdad, a la verdad que hay detrás del psicoanálisis del ser humano, de esta sociedad y de una determinada forma. de Porque no podemos hacer teorías ni terapias para hacer seres simplemente que se adapten a la sociedad. Tenemos que hacer teorías y terapias para hacer seres maduros, libres, responsables, que cambien este mundo para hacerlo más humano, más solidario, más fraternal, que no haya niños que pasen hambre, que no haya gente que se muere de frío y que no pase esto, esta crisis que está pasando ahora mismo, que ha creado este sistema para camaleónicamente, producir una una de las muchas mutaciones que hace ese sistema para seguir sobreviviendo, ¿eh? pero no para ayudar a los seres humanos a que de verdad saquen todo lo que hay dentro de ellos y se conviertan en verdaderos seres humanos. Les agradezco mucho su escucha, mucho, mucho, mucho. Me dan ustedes la oportunidad de expresar lo que pienso y eso para mí requiere... Un agradecimiento muy grande a cada uno de ustedes. Muchas gracias. En un próximo vídeo responderé lo más rápidamente posible al resto de comunicados. Hoy he querido centrarme en esto por las razones que ustedes más o menos ya se dan cuenta las que son. Pues nada, muchas gracias. Hasta pronto.